Hola, ¿cómo estás? Me llamo John, soy urologo desde hace más de 25 años y atiendo a cientos de pacientes en mi consulta cada mes. Las razones por las que el 90% de estos pacientes acuden a mi consulta son siempre las mismas. La frustración por no poder mantener una erección durante más de dos minutos, y el miedo a que sus esposas les cambien por otro hombre, por no poder satisfacerla sexualmente y por el dolor insoportable que sienten cada vez que orinan. Entre otros muchos síntomas desagradables que afectan a estos hombres que padecen una enfermedad que afecta a casi el 30% de los europeos, la prostatitis o inflamación de la próstata. La prostatitis o inflamación de la próstata sin el tratamiento adecuado los síntomas serán cada vez más graves, cada visita al baño será insoportable y el sexo desaparecerá de su vida a medida que envejezca. Las consecuencias se agravan provocando infertilidad, impotencia, cáncer de próstata e incluso la muerte. Por eso es muy importante empezar el tratamiento pronto. Existen varias opciones de tratamiento para la próstata, algunas son seguras mientras que otras no ofrecen ningún tipo de seguridad, algunas son extremadamente eficaces mientras que otras pueden incluso empeorar el problema. Sin embargo, el medicamento que recomiendo a mis pacientes es un tratamiento seguro y el más eficaz del mercado Revitaprost. Revitaprost es la solución segura para un problema delicado como la prostatitis. Revitaprost se compone de ingredientes naturales por lo que no causa efectos secundarios. Desde las primeras semanas de tratamiento empezarás a tener erecciones más fuertes y duraderas que te permitirán tener interminables horas de sexo satisfactorio. Tu mujer nunca pensará en dejarte por otro hombre, estará suplicando tener sexo contigo todo el tiempo. La eficacia de Revitaprost ha sido demostrada y probada por miles de hombres en todo el mundo y ha sido destacada por muchos médicos y expertos como la nueva cura para la prostatitis. Pero ten mucho cuidado. La gran demanda de este producto ha provocado la aparición de muchas falsificaciones pero el RevitaProst original solo se vende en su página web oficial. Los productos falsos no solo no funcionan, sino que le hacen perder dinero y además pueden poner en peligro su salud. Para ayudarte he puesto el enlace de la web oficial en la descripción de este vídeo, así puedes estar seguro de que recibirás el producto original. Al hacer clic en el enlace de la descripción, será redirigido al sitio web oficial y podrá realizar su pedido. Solo tienes que rellenar los campos con tu nombre y número de teléfono y esperar la llamada de un representante que decidirá contigo la cantidad a pedir y el producto llegará a tu casa en pocos días. En cuanto se registre con su correo electrónico, recibirá un código promocional que le dará derecho a un paquete gratuito que acompañará a su pedido. Si todavía no está seguro de comprar Revitaprost y tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestros representantes que estarán dispuestos a ayudarle, nuestro equipo de soporte técnico estará a su disposición. Pero tienes que ser rápido, miles de personas en todo el mundo están descubriendo los increíbles beneficios de Revitaprost y están pidiendo hasta seis o más unidades a la vez. Para mantener la calidad del producto, solo se fabrican 1500 unidades al año, lo que significa que la demanda puede superar rápidamente a la oferta, por lo que debe entrar rápidamente en el sitio web y comprar su Revitaprost antes de que se agoten las unidades. Revitaprost cambiará tu vida.